Bueno mi gente, me acaba de hacer la invitación para el volumen 7 del Real G for Life, eh, que es este domingo, así que a todos los integrantes del Real G que se preparen y sobre todo a Asia, así que recuerden algo, que yo soy un pitbull.